Yo soy Ángel, miembro de la Casa Invisible y participo de, del área de gestión y del área de cultura libre y actividades. La Invisible es un centro social y cultural de gestión ciudadana que cumplimos nueve años dentro de un par de semanitas, que está en la ciudad de Málaga. Esa pregunta es justo lo que estamos trabajando desde el minuto casi cero en la Invisible, la, en el grupo de estrategia y legal y no tenemos respuesta, evidentemente. Andamos negociando con el Ayuntamiento la manera de llegar a ese marco común en el que podamos entendernos y dialogar, y ahí está el gran escollo. El Ayuntamiento es incapaz de entender que ciertas dinámicas participativas de lo común no entran dentro de los encajes legales actuales. Es como ese horizonte hacia el que estamos intentando dirigirnos, en base de hackear, de cierta manera, los códigos técnicos, las legalidades vigentes con respecto a cesiones de espacios, concursos públicos, donde siempre hay un mecanismo dentro de la legalidad vigente que podría permitir. Pero eso lo vemos nosotras, no lo ven ellas. Esa situación, de hecho, es por la que estamos, estamos peleando por ella, de, de alcanzar ese, esa cesión en uso del espacio de un inmueble que es propiedad pública ya, pero queremos hacer un uso común. Entendemos que es la, la manera más legítima de llevar a cabo el proyecto y una de las formas de poder proyectar a largo plazo, porque uno de los grandes escollos siempre de la ocupación y este tipo de proyectos es que nunca puedes proyectar por la posibilidad del desalojo y demás. En ese marco de cesión, evidentemente entendemos que hay un cierto nivel de reconocimiento. No sabemos si eso puede revertir en algo positivo o en algo negativo. O sea, nos, nos genera mucho debate justo esta cuestión concreta y muchos miedos, pero también como ese afrontar genera la posibilidad de, de, nuevas, de nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas incorporaciones. Puede aportar muchas cosas positivas el hecho de salir de esa zona de confort en el que de pronto éramos ocupados y eso ya no legitimaba per se. En el momento que maduras esa posición política, se generan nuevas dinámicas. Por ejemplo, el, el protocolo previo que tuvimos, inicial en 2010 o 2011 con el Ayuntamiento, que duró un año... En realidad, la, la gestión propia de la casa cedía poco en ese, en ese acuerdo. Simplemente unas rendiciones de cuentas cada X meses, del número de actividades y poco más. La cuestión sería tirar por ese tipo de camino. Digamos la institución te pida poco de vuelta, poco en el sentido de impacto, de números, de cifras... Entendemos que las instituciones del común no se pueden regir en base a, a cantidades ni, ni, ni siquiera cualidades de, de prácticas que no son del común. Entonces, ahí es donde tenemos que construir un poco lo inexistente. Intentar no ponernos cortapisas a nuestro propio camino. Y vamos a vivir permanentemente en un proceso de negociación. El día que tengas una sesión no se acaba todo, vas a seguir negociando suministros, eh, Ingresos económicos, no ingresos, actividad económica, no actividad económica. Un pequeño protocolo de cesión no es el final del camino, es más, queremos entenderlo, porque eso también le da sentido, que es solo el principio de lo que se viene.